Ahora los me atrasa baby Hace tiempo yo no era mi lady Mi corazón es tierra de nadie No soy por el lady Trato de ser alguien Pensé que yo ya te había olvidado Y en otra fotos había mirado Yo te dije que había cambiado Solo mentira te he contado Jogado dolido como mi pena Mi trama de crió, me envenenara Tinta acabada me la Y Trato lloraste en mis lágrimas Que mi si te que yo era el problema Solo pensaste sin piano suena Yo quería que sean mi nene, Te doy igual como cualquier. cualquiera por así yo era tirado en la cama, mamá me decía que no volvía estar, El peli amor me volvió un drama, o sana no es que sana, todo pasa mañana Para la cama, me, me prendo una rama, pensé que era vos y la muerte me a ti todo hasta mi gana, para rato y no me va la cara. Cuando mi papá ya no sé qué hacer, ya ninguna droga me a que lo Daría todo para volverte a ver, no me, no me quieras ver Mi piel saco tu, tu piel y ya no hay igual, no hay igual Mientras lloro mirando a la luna Estoy tan solo desagotando Solo en un día de lluvia Lluvia Lluvia Lluvia Recuerdo tus ojos mientras lloro mirando a la luna Estoy tan solo, estar solo en un día de lluvia Ya no encuentro de salir de esta tumba